Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son los bolsos para pejerrey, que son mucho más prácticos que las cajas de pesca, sobre todo, ¿no? En el pejerrey, por el tema del volumen de las boyas, ¿no? Sobre todo para que no se las encima, tener más espacio eh, y aparte, bueno, lo que los hace muy cómodos es que uno lo puede colgar y le libera las manos, ¿no? Entonces, uno que lleva tantas cosas cuando va a pescar es mucho más cómodo. Este modelo, por ejemplo, es el, un modelo de waterdog que está muy bueno que tenemos. Sí, dos bolsillos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 Si queremos esto lo sacamos, muy práctico, o lo podemos tener acá adentro para tener carnada viva, ¿sí? realmente está muy bueno, ahí una porción de mojarra nos entra perfectamente, está muy bueno, ya no tenemos que llevar inclusive irnos a llevar un de aparte, no. la verdad sí. es un accesorio que está muy bueno en este bolso, se vende mucho por eso, no después los clásicos de depredador, ¿sí? que tenemos el modelo más chico o el modelo más grande, lo mismo, bolsillos exteriores, ¿sí? después tenemos en la tapa un bolsillo grande acá arriba y muchos bolsillos interiores como para poner las líneas. ¿sí? Y una división que inclusive se saca y te la voy a mostrar. Viene con una tabla para poder filetear, por ejemplo, un dientudo para poder hacer carnada. ¿sí? Y más más bolsillos en el divisor ¿sí? Muy bueno. Clásicos y siempre presente, los bolsos de depredador son buenísimos y este es el modelo grande que lo mismo tenemos todos los bolsillos exteriores, un bolsillo exterior muy grande también como mostramos en el de Waterdog que esto nos puede permitir guardar un traje de lluvia o los porta abrazoladas, realmente muy cómodo y adentro lo mismo que el otro, obviamente está lleno de, de cosas para, para mantenerlo más armado, después uno cuando le pone las cosas Va a mostrar, tenemos un bolsillo bien grande acá